Me veo como volteado. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien, gracias a Dios. Gracias sí. por la invitación. Esta es la primera vez que estoy haciendo un vivo por Instagram. Perdónenme ya. de cualquier problema tecnológico. No te preocupes. Yo, yo Lo siempre le sí. Joana. Te veo al porque... revés. ¿Tienes forma sí, de bien. voltearte? Sí. Ya. Sí, estoy aquí haciendo oh. pero <risas> Bueno, buenísimo. Siempre veo. pasa la primera vez, así que no te preocupes. Eso nos pasa a todos. Nos Mucho gusto, un placer. A todos. Igualmente, Reinaldo, bienvenido a Punto de Inflexión. Encantada de tenerte aquí. Este que es mi último programa del año. Que lo estoy no. contigo, así que excelente tenerte por acá. Ah, ¿estás tomando café? Yo también estoy tomando café. <risa> si me paro en algún momento es para buscar un poquito más. <risa> Seguro. Uy. Bueno, este, cuéntanos un poco. Mira, por acá tengo varias cositas que, que, que vamos a ir tocando. Y la primera es, háblanos de, de primero de la verdad y la nueva enciclopedia. ¿Por qué nacieron? ¿Dónde nacieron? Y el proceso que han llevado. Y la importancia que tiene sus trabajos en ambos. Bien. Bueno, antes que nada, repito que gracias por la invitación. Eh, primero la verdad es un proyecto que nace como un programa periodístico primero en el canal Factores de Poder que es tal vez uno de los pocos canales venezolanos periodísticos que uno pueda decir que gozan de total independencia y libertad más allá de que algunas personas puedan discrepar de varios de sus puntos de vista, líneas editoriales yo ahí como Reinaldo tuve total libertad y total eh, independencia para decir lo que quería decir y yo justo, de hecho ese programa es curioso que yo se lo propuse a los dueños del canal, que es uno de los pocos canales que tiene dueños que son periodistas. La mayoría de los canales venezolanos sus dueños, no son periodistas. Eh, yo a ellos les propuse, era un programa de cultura general, de historia, de eh, cuestiones para aprender de, de los países, de las ideologías políticas. Era un programa educativo. Justo cuando iba a salir el programa... Eh, resulta y acontece que en todo el mundo o al menos en gran parte de los países occidentales, luego de varias semanas viendo que venía el coco viendo que venía el coco, viéndolo en las noticias finalmente llegaron las famosas cuarentenas la gente dice que llegó la pandemia, no, llegaron las cuarentenas, llegan ¿Sí? las cuarentenas y ese era el gran tema del momento o sea, todo el mundo estaba hablando de eso eh, era un cambio radical de todo lo que conocíamos respecto a nuestra forma de convivencia este, sí. más todo el miedo y el pánico y tal. Entonces, ya yo tenía, por supuesto, una formación previa en fuentes de información alternativas, en, en personas que realmente están, creo yo, en sintonía con, con la realidad y que no están comprometidas con unas líneas políticas. Y yo, en muy poco tiempo, en muy pocos días, pude notar todas las inconsistencias, todas las eh, mentiras, todas las contradicciones de todo lo que se estaba eh, implementando ahí. Que, que tal vez la, se han maximizado esas inconsistencias con este proceso, con este fenómeno, pero digamos, este, desde mi punto de vista, esta, esta línea de eh, sometimiento poblacional tiene muchísimo tiempo eh, implementándose, no es algo nuevo, o sea, creo, creo que todo está convergiendo ahorita, pero es algo que tiene décadas uh -huh. eh, gestándose. Entonces, en ese contexto yo dije, mira, yo no puedo sacar un video sobre la historia de la socialdemocracia cuando la gente sale a la calle y ve a todo el mundo con unas mascarillas y le están diciendo que se va a morir y es el fin, y el libro de revelaciones de la Biblia, o sea, muchas cosas. Entonces, yo empecé a sacar reportajes sobre ese tema y luego también sobre temáticas relacionadas con la política estadounidense, con la política europea, con los distintos movimientos y fenómenos sociales emergentes, que en verdad sociales no tienen nada porque todos son resultado de un proceso de ingeniería artificial. Y gracias a Dios el programa tuvo mucho éxito y yo ahí simplemente apliqué lo que a mí siempre se me ha enseñado, que son los principios periodísticos básicos. Investigar, buscar la información de primera fuente, discernir entre las distintas posiciones, eh, evaluar el contexto, eh, ver la historia, eh, cuestionar por supuesto lo que nos dicen las instituciones gobernantes, eso es un, una máxima del periodismo que parece que a todos los periodistas o a, o a casi todos los periodistas se les ha olvidado. Este, yo apliqué esos principios, el programa gracias a Dios tuvo mucho éxito. Digo que apliqué esos principios porque no, no faltaron la, las críticas de los colegas, ¿no? Relacionadas con, con la calidad del material, con que era conspirativo, con que estaba ahí difundiendo información falsa, discurso de odio, etcétera, etcétera. Este, las escuelas de periodismo tal vez si conservan parte del... conservan la teoría básica del periodismo, eh, no obstante, están completamente contaminadas de toda clase de paradigmas y de ideologías que nada tienen que ver con... A mi juicio, con, con la realidad. O sea, no es que no tienen claro. que ver con el deber ser, es que no tienen que ver con la realidad. Entonces, desde las jefes del departamento de periodismo hasta los alumnos más inocentes, pues están a la merced de ellos. Entonces, eso yo creo que parte del, del éxito del programa, porque de hecho, si nos metemos en el canal de Factores de Poder, los dos reportajes más vistos en la historia del canal son los hechos por primero la verdad. Este, el, el video más visto es un documental que salió hace como dos años, hace tres años, eh, muy visto, muy bien hecho y tal, ese lo hizo, un, no recuerdo el nombre ahorita del director del documental, pero así como esos videos, muchos otros empezaron a despegar mucho y yo la razón del despegue, más allá de la calidad del video, se la adjudico a que no existen prácticamente hoy día casi ningún medio, ningún periodista que esté mostrando las otras versiones, las otras informaciones, la... Eh, lo que, a que analice de forma crítica todo lo que está ocurriendo por su parte. y por eso yo creo que el, que, el, que el canal despegó tanto, ¿verdad? y luego de un tiempo yo ya consideraba que era hora de iniciar mi propio medio de iniciar mi propio canal que hoy día estoy solo yo, pero en un futuro eh, Dios mediante va a contar con otras voces, con otras caras y, y esperemos que se consolide como un medio de información confiable este, todo es un proceso, todo lleva tiempo y donde yo básicamente aplico el principio de este, llevarle a la gente la información que consideramos que es realmente importante, realmente pertinente. Eh, hoy día el periodismo está completamente invadido de la inmediatez, del tubazo, del morbo, del, de la generación de miedo. Yo, aunque en mis reportajes expongo cosas que sí considero que pueden ser catalogadas como siniestras, oscuras, perversas, yo siempre hago un llamado a que no es para que tengamos miedo, todo lo contrario, es para que entendamos lo que está ocurriendo y en función de ello, pues, tomemos las decisiones que consideramos pertinentes. El miedo es falta de fe en el plan de Dios, el miedo es falta de fe en, en, en llámelo, del destino superior, las cosas que rigen el mundo, y no tiene ninguna ninguna utilidad. Entonces, eh, yo ese es el principio que aplico en Primero la Verdad, queremos que sea un medio que se convierta en referencia para la eh, divulgación de informaciones de tipo internacional, de tipo nacional, que más allá de estar dando informaciones en el día a día y estar saturando a la gente, le dé, digamos, los contenidos y los productos y los reportajes que realmente les ayude a comprender qué carajo, discúlpeme la palabra, está ocurriendo, porque están ocurriendo muchas cosas raras. Y sí, creo ese que amarillismo es que, nunca... que, que, que representan todos estos medios eh, actuales que utilizan para generar mayor psicoterror en vez de dar más más confianza al, al, al, al ser humano, al ciudadano, lo que hacen es crear un pánico colectivo ante todo lo que se está viviendo en el mundo. Y a veces no sé, eh, cualquier línea, o sea, pandemia o la economía, o ahora población. va a salir una nueva cepa y entonces ahora no nos vamos a poder ni ver porque vamos a morir. Cambio climático es otra narrativa de miedo, sobrepoblación es otra narrativa de miedo, sumado también a una mentalidad nihilista, digamos, una mentalidad sumamente materialista. Y yo lo que veo, no estoy viendo los comentarios, qué lástima ya, pero bueno, ahorita lo veo. Sí. Este, yo lo que veo, yo lo que estoy viendo es que, sobre todo ahorita es cuando más hace falta que haya periodistas, y no solo periodistas, personas independientes con criterio que lleven adelante este tipo de investigaciones, que lleven adelante la divulgación de estas informaciones y contenidos y eso aspiramos pues que, que pueda ser primero la verdad y, y en el corto, mediano y largo plazo. Este, y en cuanto a la nueva enciclopedia es un proyecto que aunque primero la verdad también es un proyecto educativo lo concibo como, o sea, yo creo que el periodismo tiene que educar empoderar, no no. Eso me no genial, porque eso es, es lo que más el realmente. Sí, pero... Y, y también no solo hablar de las cosas terribles, que son terribles, que están pasando, sino también explicarle a la gente cómo podemos prepararnos para todo esto, que eso es otra cosa que el periodismo se olvidó, o sea, el periodismo cree que es solo dar terror, terror, terror. No, bueno, sí, hay están pasando cosas que son realmente cuestionables, claro. pero cómo como ciudadanos podemos prepararnos para ello. Uh -huh. Y lo otro es, eh, bueno, y la nueva enciclopedia sí es netamente educativo porque yo creo que parte de lo que se ha despojado del sujeto moderno, es sobre todo su conocimiento de los relatos y las historias más elementales que han conformado su identidad. El, el, hoy día el sujeto moderno, parte de su confusión en el mundo, viene de no saber dónde está parado, de no saber cuáles son sus raíces. Y como él no sabe cuáles son sus raíces y no sabe cuáles son los mitos fundacionales que dieron vida a lo que es hoy, es mucho más maleable, es una persona mucho más sujeta a, digamos, ser... Eh, adoctrinada por cualquier tipo de manipulada. idea, narrativa que se le presente, manipulada, manipulada. Y coye, eh, yo lo que, yo lo que creo que estamos haciendo con la nueva enciclopedia es porque no es solo el periodismo el que es tergiversado. Eh, antes que el periodismo, la historia ha sido profundamente tergiversada en Venezuela, Gracias. en América y en todo el mundo. Entonces, lo que buscamos con la nueva enciclopedia, por un lado, es reivindicar un verdadero trabajo histórico, un verdadero trabajo de divulgación cultural que sirva para que los venezolanos, los americanos y cualquier persona del mundo de habla hispana entienda mejor y comprenda mejor qué somos, eh, cuál es nuestra identidad, cuáles son nuestros valores, cuáles son las cosas que han dado forma a lo que estamos viviendo hoy día y puedan, sobre todo, tener bueno, tener un conocimiento más amplio de, de algo tan importante como es la historia de su país, de su, de su continente, del, del mundo. Eso no pues es lo supuesto. que y bueno, también aspiramos Aspiramos, por, aspiramos a que pueda convertirse en un referente educativo para mucha gente. Gracias a Dios ha tenido muy buena receptividad, tanto en Primero La Verdad como en la Nueva Enciclopedia. Hay un equipo maravilloso, fantástico. Yo entiendo que mucha gente se desanima por eh, la situación del país, pero yo les digo que hay gente joven que de verdad está completamente en sintonía con las cosas que tienen que hacerse que son íntegros, que son muy decentes, que tienen mucho talento, y, y eso yo creo que está echando para adelante, y, y, y Dios mediante, pues desplazaremos a los grandes estafadores del discurso que hacen vida tanto en los colegios de periodismo como en la Academia de Historia. Por supuesto. Quien no sepa la historia está condenado a repetirla, y definitivamente es tan importante conocerla, saber realmente cuál es la historia, sobre todo en este tema de Venezuela, donde la historia la han ido cambiando según les acomode o sea, nos han ido cambiando la historia de un país que evidentemente nosotros, nosotros y somos una generación, digamos que estamos más atrás, no esta nueva generación esta nueva generación no va a conocer no va a saber realmente qué, qué, cuál es la historia de Venezuela este, porque esta historia ha sido cambiada han ido cambiándola a través de todos estos veintitantos de años de, de, de criminalidad antes. Sí, por supuesto, de mucho antes, Este, pero digamos que es, es, está eh, mayor, es eh, eh, como que se afincaron un poco más después de que... De, de no, ahorita a... convergió lo peor, o sea, ahorita convergió lo peor de todo y hoy día se ve el currículo de historia en los colegios y es realmente deprimente. Carece Yo creo que el pensum completo. El, el pensum completo. Carece Que sea relatos el más pensum de preescolar, porque si tú te vas hasta de preescolar... O sea, no tenemos... Venezuela en algún momento, este, los estudiantes, la, la, los profesionales que salían graduados de Venezuela, la gente los reconocía como excelentes, pero hoy día tenemos un pensón terrible. Y, terrible y no, en todos los y, sentidos. Y no, y no es que eh, universitario, te hablo desde, desde el preescolar, desde el preescolar, que además se enmarca en un problema global respecto al sistema educativo global. Porque si bien aquí estamos viendo las peores muestras de manipulación de los currículos escolares, tenemos un problema global de un sistema educativo que fue diseñado para un mundo que ya no existe. Y que está drenando la energía de muchísimos jóvenes eh, que pasan todo el día sentados en un pupitre, aprendiendo cosas que todo el mundo lo dice. En el momento que salgo a la calle, me enfrento con otra cosa me enfrento con otra cosa. Entonces es. Eso, eso es un... Y eso se le suma al problema venezolano y los grandes cambios vertiginosos que estamos viviendo, pues, precisamente, primero la verdad, la nueva enciclopedia, es tratar de que la gente se ubique en el mundo que estamos para, para darle, sean los que sean, sean muchos, sean pocos, que les sirva para poder, digamos, navegar mejor este mundo tan caótico en el que estamos. Y, y rescatar a, a, a estas generaciones que vienen eh, eh, creciendo y rescatarlas de, de, esta, de esta aberración educacional que hay, porque es aberrante lo que están haciendo con los niños, la forma como los están educando. Es, este este tema de la biología de género que invade el mundo. O sea, por favor, paren esto que me quiero bajar. O sea, ¿qué, ¿qué está sucediendo ahí? Entonces, esto los podría ayudar a ellos de alguna forma, no solamente a conocer la historia, de su país, sino a nivel eh, global, digamos, mundial, y además educarse con las bases reales que necesitan para un futuro, para este nuevo planeta, porque el, el, el mundo ha dado un vuelco eh, súper radical, desde hace dos años para acá nos hemos convertido en otras personas. Cuando nos liberaron de la cuarentena, de la, de la prisión, porque eso fue una prisión... Una casa por cárcel, por dos años. Cuando nos soltaron, somos otras personas. El mundo es otro. Mira, si la gente cree que el Internet, y en efecto fue así, produjo cambios muy veloces en el mundo, lo que viene hoy día con la realidad virtual, con la inteligencia artificial, con el mundo de la robótica, no lo podemos imaginar. No está en nuestra capacidad de imaginarlo. Y creo que para eso tenemos que prepararnos. Para esa, para esa, porque mucha gente dirá, bueno, ¿eso en qué me afecta a mí? Bueno, hace 10 años casi nadie tenía Facebook, casi nadie tenía Twitter, casi nadie tenía Instagram. Hoy día para hacer negocios prácticamente dependes de eso en buena medida. De las eh, redes. Más todo el influjo cultural, eh, conductual, porque ha condicionado nuestros hábitos de vida. Eh, sí. Yo no recuerdo la última vez que yo me senté en una mesa a hablar con personas y no fuese interrumpido en algún momento la conversación o la mirada o la atención de las personas en la mesa por el aparatico, entonces definitivamente eso debilita las conexiones humanas. O sea, los hippies que decían la vaina de que vengan a este local, que, que aquí no hay wifi y, y hablen entre ustedes, tenían razón, tenían razón, o sea, se está debilitando eh, sí. la capacidad de relacionarnos entre nosotros como seres humanos. Hay niños que nacieron en eso y que yo fácilmente los veo en 10, 15 años sin la capacidad mínima de socializar entre, eh, o sea, las capacidades mínimas de socialización. Por supuesto. Lo que ya no, Pero imagínate lo, lo, que, lo que generó toda esta pandemia, que sacaste a los niños del colegio de su contacto eh, físico con sus compañeros, los aislaste, y cuando los vas a volver a lanzar, ya ellos no se sienten cómodos. No se sienten... No se sienten cómodos eh, Sienten que... Eh, se sienten indefensos y dependiendo de la aceptado. edad, por supuesto, dependiendo de la edad, le va a afectar más o menos el proceso de volverse a incorporar. Entonces, eh, el compartir con otros compañeros es un proceso fundamental del desarrollo del supuesto. niño y de la adolescencia. Y por otro lado, también no exponerte a la calle, al aire libre, a la... A, la, a salir de tu casa también debilita tu sistema inmunológico. Por supuesto. Por otro lado, los regresas al colegio pero les pones un bozal que les impide eh, respirar libremente, que les obstruye las vías respiratorias y también la capacidad de expresarse. Yo antes de seguir con este tema, disculpa, no sé si estoy violando las normas de la entrevista, pero vi que preguntaron algo sobre, es algo muy rápido, sobre mi época en Biographics. Un, un usuario pues, de la entrevista preguntó algo sobre mi bien, época en Biographics. Yo estoy, muy rapidito, ese fue ¿Sí? un canal... Eh, al cual yo fui contratado para ser el presentador de las biografías de ese canal. Era un canal también de tipo histórico. No sé si, espero que todavía esté escuchando a Alexis, que fue el que hizo la pregunta. Ese fue un canal de tipo histórico. Yo fui contratado por un señor llamado Simon Whistler, que él tiene varios canales en YouTube, muy exitosos todos. Él fue contratado para que yo adaptara ese canal al español. Eh, los guiones no eran míos, yo me encargaba de traducirlos, otra persona los traducía. Yo era nada más el presentador y eso está ahí estipulado en el video al final y en la descripción de quién es el autor de cada guión. Este, yo estuve un tiempo ahí y me retiré, el, el proyecto se paralizó eh, fundamentalmente porque hubo un momento en el que ya no me sentía muy cómodo con, con el contenido de esos guiones. Eh, claro. Y más que eso, eh, el proyecto no estaba siendo económicamente rentable y, y simplemente el proyecto se paralizó. El proyecto luego despegó, o sea, despegó cuando ya no estábamos trabajando en el proyecto... Eh, acumuló como 6 millones de visualizaciones, como 90 mil suscriptores eh, te, y me escribieron para que yo volviera al proyecto, pero yo estaba ya muy ganado y mentalizado la idea de montar un proyecto donde yo fuese el director del contenido, donde yo claro. fuese el director de lo que se dice. Y, y bueno, gracias a Dios estamos ahorita con la nueva enciclopedia, que creo que, que superan muchas cosas al, al contenido de, de Biographics, igual fue un aprendizaje bien de pinga, estuvo bien chévere el proyecto, ahí, ahí fue donde yo por primera vez le hablé a una cámara, yo nunca planifiqué, eso es una cosa muy curiosa, yo nunca planifiqué nada de esto. Yo no quería ser periodista. Yo la primera vez que empecé a hacer periodismo fue con factores de poder, imagínate. Yo no, yo no planifiqué nada de esto, de, de lo que me ha hecho llegar aquí, lo que me hace estar completamente seguro de que uno no planifica las cosas buenas de la vida. Por pero supuesto. La, cosas, este, no, hay, no, hay que, no hay que pegarse Son demasiado. Son oportunidades utilizando. y te llegan. Y ahí sobre esa marcha las vas avanzando. Uno, uno lo que tiene que hacer es moverse. Tú no puedes dejar de moverte. Y a medida que, es. que te mueves, pues te llegan las oportunidades. Eh, pero volviendo es. con el tema de los colegios, sí es, es realmente... Eh, totalmente psicótico y subvertido creo yo lo que, lo que se está viendo este, porque eh, es una inversión total, o sea se, bueno yo creo que hay una, una pregunta al respecto de esto más adelante, sobre el tema de la tiranía biopolítica, vamos a dejarlo voy, para a, esa voy, bueno, a, voy a esa pregunta a voy a Pero, esa pregunta ¿a qué te refieres bueno, cuando hablas de esa tiranía eh, biopolítica? a escala mundial bueno. y cuánto daño nos hace a los venezolanos bueno, yo creo que eh, una tiranía biopolítica es un gobierno que controla desde los aspectos más grandes de la vida humana, las relaciones comerciales, eh, las relaciones jurídicas, eh, de una manera que aplasta cualquier tipo de autonomía, hasta, bio, lo, lo, la palabra lo dice, hasta las cuestiones más íntimas, elementales de tu propio organismo. Eh, que es una tiranía biopolítica? Muy sencillo. Es un gobierno, es un régimen en el cual tú no puedes salir a la calle a respirar libremente. Eso es una tiranía biopolítica. Tú no puedes salir a la calle a respirar libre, O sea, te están cercenando tu derecho a respirar aire fresco. Así es. Eso es una tiranía biopolítica. Así de sencillo. Te, te quieren eh, obligar a que te inyectes un fármaco de dudosa procedencia y si no lo haces, quedas totalmente marginado a la sociedad. No puedes trabajar, no puedes viajar, no puedes hacer un poco de cosas. Eso eso eh, te están diciendo, te están obligando a que te quedes encerrado en tu casa, supuestamente para proteger tu salud, cuando más bien eso es lo que hace es enfermarte más todavía, y, y, la, y el mecanismo de control sobre la sociedad no es solo material, no es solo económico, es también eh, biológico y es también sobre sí. todo mental, es sobre todo mental, porque muchas de estas cosas las está haciendo la gente de manera voluntaria, o sea, no, no hay nadie obligándote a ti en la esquina a que tú salgas de la calle, a taparte la cara con un bozal, o a, que, o a que tú no salgas de tu casa porque te va a contagiar el virus, o que, o sea, que es una tiranía biopolítica, una tiranía biopolítica es una es un régimen que ha cercenado algo tan elemental, un, una, un rito tan ancestral como es que los hombres se den la mano cuando se saludan, ¿ok? Eh, es, eso es una tiranía biopolítica, y que afecta a tu mente, afecta a tu cuerpo, y la mayoría de la gente lo está haciendo, lo está, lo está digamos, está siendo víctima de esto, como resultado de que están... Eh, desprovistos de material crítico y se hacen víctimas, se hacen son víctimas de la propaganda. Es fundamentalmente propaganda, porque repito, en la mayoría de los casos no hay un señor en la esquina apuntándote con un arma para que tú cumplas con estas medidas. La gente por las supuesto. está cumpliendo voluntariamente, los que no están de acuerdo no las están cumpliendo, o mejor dicho, hay muchos que no están de acuerdo e igual las cumplen por miedo al conflicto, digamos, por miedo a que les digan algo en la calle. Sí, porque este, además eh, te, te, te expones a que los que la llevan eh, como una prenda íntima, que no se la quitan, pero ni, ni, o sea, yo he visto gente trotando con mascarilla, yo digo, este va a morir, en cualquier momento cae muerto, o sea, que pase. <risa> bueno, aquí, aquí yo vivo aquí al lado del ávila ahí. Eh, yo, yo en verdad lo veo, o sea, yo entiendo que también se quiere generar mucha división y conflicto entre los que no estamos de acuerdo, entre los que sí estamos de acuerdo. Por eso esas, esas personas yo trato de tratarlas y de verlas con compasión, porque en verdad, o sea, las siento que son víctimas. Eh, o sea, siento Del que. pánico. Digamos, o sea, me da lástima, o sea, honestamente me da lástima. Son víctimas lástima de ese ver. pánico que nos crearon, porque, Reinaldo, yo recuerdo las primeras imágenes, no sé si, si tú lo recuerdas, que salieron de China y atrapaban a la gente como si estuvieran cazando, no sé, perros de la calle, con unas, unas redes, y bajaban a la gente de los carros, y era algo eh, que tú decías parecía de una película. Yo lo recuerdo como si sido Los ataques sido ayer, a la gente eran algo como que tú decías, pero ¿qué pasa? ¿pero por qué les hacen eso? Me, me disculpen pero yo, eh, en buena medida yo sí creo que era una película, o sea, yo sí creo que había un guión, había unas cámaras, había unos actores, Ay, qué radical, Reinaldo. ¿Cómo vas a creer eso? Bueno, yo sí creo que eso fue así. Eh, recuerdo muy bien a las personas desmayándose, desmayándose, ¿Sí? no sé si recuerda, en medio de la calle. Eso no lo volvimos a ver en ningún otro país. Uh -huh. Recuerdo a la gente que las encerraban en paredes, como tú dices, e incluso corrían unas informaciones, unos rumores de que los habían matado incluso a varios de los contagiados para que no salieran. Uh, esa, esa fue. Literalmente la, la una película de, de, de, de, de ficción. La, la, la primera imagen que a nosotros nos llegó. De, esa, de ese evento, y por eso mucha gente cayó en miedo, fueron esas escenas. Sí. Pero luego yo digo, o sea, una persona que está conectada con el logos, que está conectada con la realidad, tiene que ver a su alrededor. O sea, el principal método para mí, para mí vale más ver a tu alrededor, observar la realidad concreta, usar el sentido común, y usar incluso la intuición, que cualquier paper científico que te presente un medio que es propiedad de algún oligarca psicópata que claramente está promoviendo una línea de opinión en función de sus intereses. Entonces, cuando ya tuve, o sea, si la gente viese la realidad y el entorno, ya yo creo que, que cualquier persona que tenga la capacidad de, de también, bueno, entender... Yo también me... Ojo, yo no es que sea perfecto, yo, yo me comí el cuento como por dos semanas, me lo, me lo tragué enterito, o sea, yo fuera de chinazo. Yo, ente, yo, yo el cuento, o sea, yo, yo al principio, bueno... O sea, lo lógico parecía tomar todas esas medidas, cuidarse, protegerse, hacernos encerranos. Yo me acuerdo cuando la gente andaba con la loquera de que de que no nos tocáramos la cara con las manos, no sé si te acuerdas. Por Hubo supuesto, no se toquen la, la cara con las manos. Yo tenía o, o yo, nadie te, yo tengo un amigo que me escribía todo el tiempo y me decía, "Por favor, no te toques la cara." Y yo le decía, "Amigo, yo muero de yo, yo soy calurosa, en lo que salgo con esa mascarilla me la bajo y me empiezo a hacer así, no me importa si agarré el tubo del metro, o sea, lo hago por vale, naturaleza vale. y es sí, inconsciente sí, sí. jamás te voy a decir que nunca he tenido un alcohol gel en mi cartera nunca bueno, odio yo, que yo me tengo... echen eso cuando entro al centro comercial cada vez que bajo al supermercado cada vez que... yo siempre les digo mira estoy bien gracias yo le digo estoy bien gracias estoy bien no me tengo por qué poner tu jabón de mierda o sea me disculpa la expresión de nuevo pero les digo estoy bien eh, mira yo tengo ya casi dos años eh, sin usar la mascarilla en ninguna parte mis amigos pueden dar cuenta de ello Salgo, eh, salgo casi todos los días, interactúo, me relaciono con personas, uso transporte público y al día de hoy, gracias a Dios, todos los que estamos en mi casa estamos mejor que nunca. No hemos cogido ni un resfriado. Entonces, eh, lo digo porque a mucha gente le gusta usar su testimonio como prueba para querer imponer las medidas o justificar las medidas. No que sí. mi tío se murió de tal cosa. Primero, no sabemos de qué se murió. Es un hecho que se están pasando muchas muertes de otras cosas, como muertes de COVID. Eso es un dato sí. indiscutible. ¿Qué proporcionalidad? No lo sabemos. Y por otra parte.. Este, mucha, mucha gente le gusta usar ese testimonio, no, que se murió full, ay, yo conozco a un primo que le dio una cosa y tal, entonces lo usan como, eh, ese testimonio, como manera de justificar eh, las medidas, o es muy común este titular que vemos en los periódicos, eh, el líder del movimiento antimascarilla se murió de COVID, o persona que se rechazó vacunarse se murió de COVID, eso es muy común que lo hagamos los titulares, bueno, ese titular, se eh, contrarresta muy fácilmente con otro titular que es el más común, que es persona que usa tres mascarillas y se la pasa encerrada en su casa y se puso las tres dosis de la vacuna, se murió de COVID. ¿Qué es lo que está pasando? De hecho, que la mayoría de la gente que yo conozco que se han enfermado de presunto COVID son las personas que más cumplían con estas medidas, que más estaban encerradas en sus casas. Por supuesto. Y ya tienen su sistema inmunológico débil, porque en lo que tú... O sea, tenemos que tener claros que fuera hay miles de bacterias. Millones que nosotros no vemos, pero que la transpiramos, la, la, la respiramos y nuestro cuerpo es tan perfecto, porque Dios nos creó así perfectos, que nuestro sistema automáticamente crea sus defensas y se defiende de todas esas bacterias que están afuera. Cuando tú dejas de salir y empiezas a resguardarte dentro de tu casa, yo he visto gente dentro de su casa con mascarilla o en el carro. Con los en el carro arriba. van solos y van con mascarilla y yo digo, bueno, esa que no se la quiere pegar al volante. Pero cada quien como, como lo quiera ver, ¿no? Voy a tratar de leer los comentarios ya. Tú okay, disculpe, te tu, tu, tu sistema inmunológico y evidentemente cuando te vuelves a exponer a lo que está afuera te vas a enfermar. Porque tu cuerpo tiene Totalmente. que volver a reprogramarse como, para combatir eso. Mira, es como yo, hacer ejercicio. Yo soy poco de enfermarme. La verdad es que a mí pocas veces me da gripe. Pero en todo este tiempo que pasó de pandemia, este finalmente eh, tuve COVID. Porque una persona me contagió de COVID que estaba vacunada. Y esta persona la contagió otra persona. O sea, hicieron como una cadena. Igual yo nunca me hice el PCR, nunca me hice el PCR, nunca. Ellos presumieron yo, bueno. que yo tenía COVID. Yo nunca Exacto. perdí el olfato, nunca perdí el gusto. Sí tuve mucha fatiga, digamos, tuve fiebre un par de días, dolor, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Pero yo lo sentía como una gripe fuerte. Esa que nosotros llamábamos en Venezuela la rompehueso que cuando te daba tú Exacto. pasabas como tres días en cama y no te movías. No, que, que está dando una virosis, yo me acuerdo mucho de eso. No, que está dando claro. una virosis. Y, y según y es que el al final clima. COVID se le, está, se le está llamando COVID a una sintomatología. O sea, a, a lo que se está llamando COVID es una sintomatología que antes asociábamos o con la gripe, o con la fiebre, o con algún problema respiratorio. Yo tengo yo tengo una prima que en ese momento tenía treinta y pico de años, hace cuatro años cogió una bacteria muy fea en una comida, eso mutó, a, o sea, eso, eso le generó un malestar que fue como una gripe, eso mutó a una neumonía y ella murió. Ella murió, claro. o sea, una prima, y ella murió de esa neumonía. Esa prima hoy día eh, hubiese muerto y sin duda habría sido catalogada como COVID, por dar un ejemplo extremo. Entonces ahorita todo es COVID. No, que tengo tal cosa, no, eso es COVID. Que tengo una fiebrecita, eso es COVID. Eh, cuando al final lo que se está adjudicando como COVID es una sintomatología, el mismo creador de las PCR ha aceptado y ha reconocido que las PCR pueden dar falsos positivos de manera muy común, porque las PCR lo que hacen es, detectar la presencia de determinados gérmenes, que es lo que se llama también como virus, en el organismo, que bien pueden haber sido generados por X o Y bacteria, por X o Y situación, por X o Y eh, eh, estado de toxicidad también de las células, porque esa es otra cosa que, que no sé se, o sea, hay teorías enfrentadas desde hace mucho tiempo sobre qué son los virus y cómo, y cómo actúan los virus. Lo cierto, tu organismo está lleno de bacterias y está lleno de gérmenes, y en buena medida eso es así porque el mismo organismo produce esas bacterias, esos gérmenes, como manera de transportar todos los tóxicos que tú tienes en tu organismo y expulsarlos del cuerpo. O sea, el moco, la flema, todo eso es el, es el organismo tratando de expulsar tóxicos que tú tienes en el, en el cuerpo. claro Entonces se, se, se, está llamando, se está llamando COVID una sintomatología que realmente no se tiene certeza de qué es o de que no es. y a la larga, yo creo que para mí es evidente que se está usando como una excusa para imponer toda esta serie de medidas, para imponer toda esta serie de restricciones, para, insisto, buscar cambiar radicalmente la manera en la que convivimos como seres humanos. Y yo esto no puedo dejar de eh, concibirlo o de compaginarlo con todos los proyectos que los mismos poderosos del mundo han expuesto públicamente para el futuro de la sociedad, claro. lo que ellos contemplan Pe que debía finalmente ser finalmente arrancaron con una tiranía sanitaria, eso es una tiranía sanitaria Convergió, convergieron muchas cosas que ya tenían tiempo preparándose porque la gente, o sea, la gente tiene que leer lo que ya decían magnates como Bill Gates eh, Rockefeller en su tiempo, cuando estaba vivo el nieto de Rockefeller eh, tienen que compaginar ellos lo que, ellos lo que decía, lo que se denunciaba en la Organización Mundial de la Salud antes de que pasara todo esto la gente tiene que investigar Ir a las fuentes, eh, ellos mismos ya hablaban de, anunciaban que este iba a ser el milenio de las vacunas, por ejemplo, eh, doctores de la OMS ya habían renunciado hace tiempo porque decían que sujetos como Bill Gates, que son entre los principales financiistas de la OMS, tenían un alto nivel de intervención en las líneas de investigación de la OMS y en las líneas de acción de la OMS, y decían, por ejemplo, eh, ¿cómo podemos ayudar con la situación de África de la salud? Bueno, hay que tomar estas medidas que ayudan a que las personas desarrollen un sistema inmunológico más fuerte, que coman mejor, ¿qué tal? No, no, no, me quitan todo eso. Lo que vamos a hacer en África es repartir un poco de vacunas. Eso claro. es lo que va a servir para ayudar a la salud en África. Y ayudamos Entonces, y si aniquilamos una parte de la, de la población porque nos estorba. Hubo, do hubo doctores que renunciaron. Les damos condones y vacunas, porque eso es literalmente lo que hacía la OMS en África. Y mucha gente, tanto de África como miembros de la OMS, renunciaron porque decían, mira, o sea, aquí lo que se ha planteado desde hace tiempo para mejorar la situación sanitaria de la gente no es esto. Esta organización está intervenida por poderes que nada tienen que ver con la salud pública. Todo eso ya venía desde antes. Y ahorita bueno. es que ha sido, digamos, viste es que se terminado de quitar las máscaras, desde mi punto de vista. Ahora, no se reduce solo a COVID. O sea, aquí hay, desde hace tiempo, todo un proceso de adoctrinamiento mental, uh -huh. de debilitamiento del espíritu de los hombres, de... Eh, poner a la mujer en contra del hombre, poner a la, al, al que tiene plata contra el que no tiene plata, de poner a sí. los niños contra sus padres, ¿no? porque ahora también hay una onda de que, de que los niños pueden demandar a los padres por la educación de determinadas ideas que ellos no aceptaron que como niños se, le, se, le, se les diera. Entonces ahí desde hace mucho tiempo todo un proceso también de concentración de capital en pocas manos, eh, aquí hay una gran mentira, o sea, que hay un gran cuento que nos han vendido del capitalismo como, ojo, yo soy profundamente anticomunista y antisocialista, pero también soy, y lo digo profundamente anticapitalista cuando entiendes lo que de verdad es el capitalismo, porque aquí nos han vendido un cuento que el capitalismo es la libertad de mercado y que cada quien puede ser emprendedor y que todos podemos eh, comerciar libremente. Mentira, eso no existe ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en ningún lado. Es decir, aquí los grandes magnates que vemos controlando las grandes industrias del mundo han sido o están en esa posición como resultado de su compañerismo con el gobierno, y las dadivas y las prebendas que han sido otorgadas por quienes están en el poder, entonces vemos que todo está convergiendo hoy día con este proceso, y yo sí creo y lo digo con toda la responsabilidad y espero estar equivocado, que aquí lo que está planteado es que en unos años, no sé cuándo, en unas décadas, muchos países van a llegar a un estado de hambre, de desabastecimiento severo, de muerte, de, o sea, lo que yo creo que está planteado aquí, es que muchos países, aunque no lo ven hoy día, bueno, ya se está viendo desabastecimiento, ya se está viendo problemas con las cadenas de suministro, ya se está viendo problemas eh, con el crecimiento de la pobreza, ya se está viendo todo tipo de... Somos la sociedad más enferma, en la supuesta época de más avance de la medicina, somos la sociedad con mayor cantidad de enfermedades crónicas. Eh, todo esto sumado además al gran vacío espiritual que sienten los jóvenes hoy en día. Hoy día los jóvenes no se sienten parte de nada, no ven propósito, o sea, no le ven sentido al mundo. Hay una propaganda atea muy fuerte en todos lados. Entonces, todo esto sumado, yo creo que lo que está planteado aquí es que va a haber, o sea, lo que está planteado es conducir a determinados países a un estado severo de pobreza de eh, miseria de, de lo digo, espero estar equivocado espero que al final, en cinco años ahí no se acabó todo este pedo, todo está muy bien eh, no pasó nada todos logramos vencer la guerra contra el COVID eh, pero no me parece que sea lo que está ocurriendo yo creo que, eh, así como mucha gente dijo en el 99 no vale, yo no creo, con Venezuela mucha gente lo está diciendo ahorita con estos países mu mucha gente no concebía que un país tan próspero como Venezuela llegara al estado de miseria en el que está eh, uh -huh. yo, es totalmente posible que otros países que incluso tienen menos músculo financiero que Venezuela en su momento por el petróleo eh, lleguen mucho más rápido a ese estado de cataclismo y, y es realmente, es algo, hay que tomar cartas en el asunto sobre todo a nivel personal, eh, resguardarnos a nivel familiar, a nivel comunitario eh, yo espero estar equivocado, pero yo sí creo que eso, eso es lo que está planteado aquí por quienes gobiernan el mundo realmente y... Y yo no veo realmente que haya una sociedad civil, un tejido social que pueda hacerle frente a ello. Y lo digo con toda responsabilidad. O sea, yo no creo que haya solución política a ello. Y lo digo con todo lo que pueda significar ello. O sea, yo creo que aquí lo que, lo que queda realmente, o sea, nuestro propósito, lo que podemos aspirar en este estado de cosas es la salvación de nuestras almas y hacer todo lo posible para fortalecernos económicamente, socialmente y, y familiarmente en nuestros círculos. Pues. Pero los gobiernos aquí están cooptados, están tomados, la política está intervenida eh, no hay un, una sociedad civil, aunque hay unas reacciones que vemos en lugares como Europa, vemos reacciones en lugares como Cuando lo dices, lo dices a nivel global. O sea, estamos hablando del planeta. Global. Estoy hablando del o planeta. vamos hacia ¿Es? otro planeta mejor. Y lo dejamos de... Sí, este. sí. Y perdóname, es que aquí está planteado, aquí está planteado no solo la, la destrucción de tu dignidad humana, aquí está planteado sí. también el, cam, el cambio de tu naturaleza humana. O sea, aquí se quiere cambiar lo que son los seres humanos. Eso es lo que está planteado. No lo vemos ahorita, tal vez. Y prefiero sonar como el loco. No, no. ahorita Sí, sí lo, no estamos lo estamos viendo. Lo estamos viendo porque te están obligando a, a, a, a el, que el, tú, eh, con esta ideología de género, y que tú tienes que aceptar a la gente. O sea, eh, hay, no, estamos perdiendo los límites. Los límites de, de, del, del, del ser humano. Tú no puedes yo, yo, decirle a un niño de tres años que si él quiere ser un grillo, y se siente grillo, que sea grillo. Eh, eh, no. O sea, hombre es mujer, mujer es hombre. Eh, está todo subvertido. Totalmente. Los hospitales, en, los hospitales eh. enferman, los medios desinforman, los políticos te maltratan. Eh, eso está todo subvertido. El mundo eh, al el, revés. El mundo el al mundo revés. El mundo bizarro. Y, y toda esta agenda del transhumanismo, ¿a qué apunta? Está apuntando a cambiar la misma naturaleza de lo que somos como seres humanos, de cambiar nuestro ADN literalmente. O sea, ya están diciendo, ya están diciendo que en efecto las vacunas, o sea, lo están diciendo los mismos creadores de las vacunas, que las vacunas modifican el ARNM, que luego es la expresión del ADN de las personas. O sea, eso están están modificando tu misma esencia como ser humano. Sí. Entonces, yo sí creo, y me disculpan, no, no es pesimismo, es realismo, que, que, a, ni, a nivel de, de, o sea, un cambio de acontecimientos a gran escala no va a ocurrir. O sea, no lo veo. Y ojalá esté equivocado. Sí aplaudo la reacción que hay en el mundo. Aplaudo eh, las protestas. Aplaudo la gente que está buscando la manera de, de, de, hacer de voz. frente. Por ahí una, una, usuaria comentó que ella, ahorita voy a tratar de leer los comentarios. Disculpen. Una usuaria comentó que ella, que ella pudo, gracias a Dios, eh, ser eximida de vacunarse porque presentó excepción religiosa en su, en el lugar donde trabajaba. Eh, yo creo que ese tipo de cosas hay que promoverlas. La gente, yo, yo como me salvo muchas veces de que los desubicados, eh, me, me piden, no, que la mascarilla, pónganse la mascarilla. No, señor, tengo una condición médica. ¿Cuál condición médica? Eso sí, no es su problema. Eso es información privada. Si ¿Sí insiste, no, bueno, tengo un trastorno asmático alérgico. Eh, Tú no puedes obligar, o sea, no, no se dan cuenta que me están obligando a mí a ponerme una mierda en mi cara, en mi boca, la gente cree que es una tontería, que es una es algo mínimo, pues no, la boca es sagrada, la respiración es y, sagrada, la boca es el vehículo del logos, de la palabra, lo que nos diferencia es lo, Finalmente, de Finalmente es algo que ni siquiera realmente nos están protegiendo. Si no, nos está perjudicando, nos porque está perjudicando. Te, estás, te estás tragando tus toxinas y las estás respirando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, mientras que el, cargas la mascarilla puesta. El oxígeno es el principal nutriente que necesita el organismo para funcionar. Las células del organismo necesitan oxígeno constantemente. Sin oxígeno, tu cabeza ni tu, cere ni, ni, ni tu organismo funcionan bien. Sin oxígeno, tú no piensas apropiadamente. Dios creó al hombre del polvo, Dios agarró el polvo de la tierra y suspiró en la nariz del hombre el aliento de vida, el, el oxígeno, la respiración, eso está, en el, eso está en el Génesis, un versículo del Génesis. La respiración es lo que nos convierte, o sea, el hombre empieza a ser un ser viviente en el momento en que empieza a respirar. O sea, no es una tontería que te pidan a ti ponerte esa vaina. Y lo digo a propósito de, de, un, de un señor que, que, que en estos días publicó algo así como que, no, que la derecha, la derecha critica a la gente que es muy sensible pero les piden que se pongan una mascarilla y tal, y se, y se molestan, ¿sí? No lo tolero, no tengo por qué tolerar ese tipo de delirio eh, eh, en mí. Y, y la otra cosa que yo iba a decir era que, eh, o sea, no, no solo el oxígeno es necesario para respirar, la expresión facial, el rostro, eh, la boca, es aquello que nos habilita para comunicarnos como seres humanos, o sea, para relacionarnos. Y lo que está planteado aquí, y ya lo han dicho varios gobiernos, es que esto se quede como un hábito de por vida. Y yo le pregunto a la gente que ya se vacunó, porque, Ajá, ya te vacunaste, ¿por qué sigues usando la mascarilla? Us usando su propia lógica, ¿no? Ya te vacunaste, ¿para qué sigues usando la mascarilla? O sea, ¿qué, ¿qué estás esperando para dejar de hacer eso y de afectar tu organismo? Que Maduro salga el día de mañana y diga, ya, señores, les doy permiso a que puedan respirar libremente. O sea, ¿qué están esperando? Eh, lo que está planteado, yo aquí insisto, es un cambio radical del estilo de vida, que se mantenga por el tiempo, y el mismo Klaus Schwab, el oligarca sicópata que dirige el Foro Económico Mundial sacó un libro el año pasado que se llamaba eh, COVID-19, el gran reseteo, donde él dice la gente eh, se pregunta ¿cuándo vamos a volver a la antigua normalidad? La respuesta es que no vamos a volver no vamos a lo que a volver. antes. Lo están diciendo ellos mismos. Es la normalidad ¿Sí? es esta ahora para, para, para el mundo. Eh, ahora seguramente van a sacar unos lentes de protectores, y entonces nos van a poner un traje espacial para poder salir al supermercado, y tienes que ir hasta pago desde el, la cabeza hasta los pies. Porque Totalmente. se supone que ahora esta cepa es, bueno, no sé, visual. Sí, es bueno, la, la cepa, si me preguntan, si me preguntan, la, la tal cepa no existe, o sea, no existe la cepa micro. Obviamente. Este, este es el virus el virus que más ha mutado en la historia, o sea, ningún, no se había visto que un virus mutara tanto tiempo y de manera tan oportuna, además, eh, de manera tan con un timing perfecto, además. Yo recuerdo clarísimo cuando salió la primera noticia, la primera mutación el año pasado, que uh -huh. fue la cepa inglesa, si bien recuerdo, que era, esa fue la primera vez que salió la noticia. Que ya han la primera que, cepa que, era, que era la inglesa. Esa noticia salió, salió justo dos días después, que se anunció que ya había sido aprobado el primer tratamiento de vacuna Salió justo dos días después que fue anunciado. No, y que y recuerdas aquí. que en algún momento la, la eh, eh, dijeron que ellos mismos reconocieron que la mascarilla no nos protegía de absolutamente nada, pero nos obligaban a usarla. Entonces tú como, ya, pero... uno de los primeros programas que hice, en de poder yo dije, señores, no es que yo confíe en la OMS, pero busquen los lineamientos oficiales de la OMS para el uso de mascarilla. Se dice, dice? que la mascarilla debe ser usada nada más cuando estás... Enfermo. A un paciente que tenga la enfermedad, o si tú eres una población de riesgo, que ojo, no, no, no estoy aquí apoyando que si eres población de riesgo, use la mascarilla, yo no soy médico, pero bueno, creo que los más adoctrinados hoy día son los médicos, este, lo que estoy diciendo, más bien, más bien yo creo que la población es sana, o mejor pues, digo, la población en riesgo, debe recordar lo que históricamente le dicen los médicos a los pacientes cuando están enfermos, que es, ¿no? Agarra aire fresco y toma sol. Siempre, o sea, un paciente enfermo en terapia... Toma sol y agarra aire fresco. Eso es lo que siempre decían. Ahora le dicen lo contrario. O sea, quédate en tu casa, no tomes sol y ponte, y ponte la vaina. Entonces, yo recuerdo clarísimo que esa noticia de la, de la primera variante eh, inglesa salió justo, la variante británica creo que la llamaban, salió justo cuando fue aprobado el primer tratamiento eh, farmacológico eh, de la primera empresa farmacéutica, que vale decir las agencias reguladoras que aprueban estos tratamientos, eh, están dirigidas por personas que son parte de la misma nómina de las empresas farmacéuticas. O sea, no, ellos, ellos son, ellos, son, son, o sea, ellos regulan, ellos son parte de lo que supuestamente están regulando, no sé si me explico, o sea, es como, como, es como que hay una claro, empresa regular. se pagan de, y se el vuelto, Es una empresa de regulación de, de alimentos, de, pero el que, el que es dueño o el que es director de la empresa de regulación de alimentos es también el que produce esas misma comida, o sea, es exactamente lo mismo. Entonces, eh esta es la situación en la que estamos, de que hable tanto pero no, no, no o sea, justamente para eso estamos aquí <risa> para que nos cuentes todas esas cosas que tú bueno, de alguna bueno, u otra te... forma vas eh, viendo, bueno. investigando y, y, no. y son súper interesantes además, y es una realidad hay que accesar la voz y hacerle ver a la gente lo que está pasando porque finalmente es lo que hablábamos, el miedo paraliza y hay mucha gente con mucho miedo definitivamente están preguntando si se va a guardar el Sí, like. por supuesto por supuesto va a estar ahí lo vamos a subir eh, de hecho en el eh, hay un corte que va a pasar dentro de un momento que es, cerramos la primera parte que te aviso cuando ya empiece Hace el contador me avise que se me está acabando el tiempo y abrimos una segunda parte para terminar luego porque además sé que tienes otros compromisos este yo me, vale, vale. me lo anunció así que igual este Reinaldo, háblanos sobre los, eh, el costo de la reforma económica en el país, donde los más afectados son los adultos mayores. Hay un caso de ejemplo que es este señor Ramón Soto de Táchira, ¿verdad? Este Y como él hay miles de personas sumamente afectadas por todo este sistema criminal, con un sistema financiero... Eh, no sé cómo llamarlo, la verdad, yo creo que es como irreal, pero que está afectando a la mayoría y hace ver que la mayoría no está afectada, porque están montando como ese disfraz donde corre por las calles un, una moneda ilegal sin un sustento, porque es una moneda que tú no la puedes depositar, tú no puedes ir a un banco a sacarla. Porque ella, ella, ella circula libremente como que si te cambiaran barajitas es un dólar que sí es un dólar pero no tiene un respaldo realmente eh, a nivel de eh, eh, mundial porque pienso yo este corrígeme si estoy equivocada que este es un, un dólar que viene rodando para lavarse el narcotráfico porque ya no consiguieron como lavarlo fuera en, dentro de las cuentas de PDVSA y todas las empresas eh, públicas, digamos, del Estado. ¿Qué pasa en esa economía? ¿Qué, qué, qué, ves, qué, qué ves tú ahí? ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo ves? Yo estaba hablando de este tema con un amigo. Mira, desde al menos 2018, Maduro está implementando en Venezuela el clásico proceso de apertura económica que ha sido aplicado en otros países, que en algún momento se llamaba paquetazo neoliberal, es un conjunto de medidas que son aplicadas cuando el Estado tiene una cantidad de gasto que no puede cubrir, cuando la economía está duramente regularizada y hay un enorme déficit que suele, solía en aquel entonces ser cubierto con un préstamo del FMI uh -huh. y este, bajo unas ciertas condiciones que a veces esos préstamos lo que hacían era salvar a esos gobiernos, ¿ok? Este, o sea, normalizar el déficit de algún modo. Este, ¿Qué ocurre? El gobierno ha tenido que diversificar sus fuentes de financiamiento, pasando del petróleo a actividades de narcotráfico, también actividades de minería ilegal, actividades de explotación de oro, actividades de eh, importación de determinados productos, eh, sin ningún tipo de arancel en la aduana. Pero sin embargo esta apertura se ha hecho que haya un mayor flujo de dólares en la economía. Eso no se traduce en mayor riqueza o prosperidad real, ¿verdad? Claro. Eh, pero sí hay ciertos sectores que se han visto beneficiados su bolsillo, nada más su bolsillo, porque eso estaba hablando yo con mis amigos, o sea, tú la calidad de vida, o sea, no hay que menospreciar que la gente tenga, tal sí. vez para pagarse algunas cosas que antes no pagaban, eh, que no podían pagar, dicho, mejor dicho. Pero, digamos, la calidad de vida no se mide solo por tu poder adquisitivo, o sea, ¿cuál es el estado aquí de la luz, del agua, sí. del sistema sanitario? ¿Cuál es el estado de la infraestructura, de las vías, de la carretera, ¿Cuál ¿La es seguridad? El estado del, de la seguridad, del alma de los venezolanos, cuál es la situación de la dignidad de los venezolanos hoy día, de la moral venezolana. Obviamente, eh, si, seguimos en una situación en la que estamos completamente eh, desprotegidos de muchísimas cosas. Y qué ocurre con este proceso de apertura, que en efecto genera una ilusión de bienestar eh, pero ¿qué ocurre? Cuando tú empiezas a recortar, porque ¿cuáles son estas medidas a las que yo me refiero? Aperturas de controles cambiarios, eh, liberación de controles de precios, eh, cesar las expropiaciones y más bien llamar a nuevos capitales privados e incluso privatizar empresas que antes eran del Estado, del gobierno. Eh, aquí salió una ley, eh, famosa ley antibloqueo, que fue una ley que planteaba que como había unas sanciones, o la ley, ley antibloqueo que sobre la excusa de las sanciones le da potestad total al Ejecutivo para establecer cualquier tipo de acuerdo comercial con empresas transnacionales para la explotación de sus recursos sin necesidad de revelar ningún tipo de eh, condiciones, normas, eh, subastar incluso empresas del Estado a esas organizaciones transnacionales, eh, quién sabe a qué precio, quién sabe con qué acuerdos, quién sabe con qué condiciones. Y sí ha habido aquí un ingreso de ciertos capitales privados nuevos, que eso es lo que genera cierto efecto de cascada, que da la impresión... ¿De que hay? Digamos, o sea, sí hay una mayor cantidad de dinero, eso no, eso no va a ser al gobierno de Maduro de repente un gobierno benévolo, porque para mí es, es parte de una nueva fase de control, o sea, es parte de una nueva fase de sometimiento que también fue así establecido por otros regímenes socialistas, y lo que yo veo es que, o eh, lo que yo veo no... Todo el mundo que estudia estos procesos de apertura, que fue en parte lo que intentó hacer Carlos Andrés Pérez en su momento, pero ha sido aplicado por muchos otros países, estos procesos implican unos costos. ¿Cuáles costos? Porque tú tienes que reducir gastos. O sea, parte del proceso de apertura económica de lo que exige el FMI en su entonces, era que tú tenías que privatizar determinados servicios del Estado, porque el Estado no podía correr con esa carga, que tú tenías que eh, liberar o digamos desburocratizar buena parte de la administración pública, eh, deshacerte de empleados públicos, deshacerte de institutos públicos, eh, y también tenías que dejar de repartir menos gasto público en la sociedad. Claro. Entonces, esto, estos procesos en, inevitablemente son pagados por algún sector de la población. ¿Quiénes, a mi juicio, están siendo los más afectados duramente? ¿Y quiénes están pagando buena parte de esta reforma económica? Pues los ancianos, porque tú tienes que preguntarle a un anciano cuánto cobra de pensión. Hace cuatro años había escasez. Pero tú con lo que cobrabas de pensión, digamos, lo, lo, o sea, equipara, lo que tú podías comprar con tu pensión, que igual era mísera hace cuatro años, no tiene nada que ver, o sea, ni se acerca milimétricamente a lo que tú hoy puedes comprar con tu pensión frente a una economía dolarizada. O sea, aquí los precios están por el cielo. O sea, aquí los precios son, aquel que pudo haberse, digamos, unido a algún circuito de ganancia de dólares, ok, está bien, ya no hay escasez, ya tengo acceso a ciertas cosas. Pero el anciano que está cobrando siete bolívares mensuales. ¿Sabes qué son siete bolívares mensuales? Es, un, es como un dólar y medio, más o menos. Siete bolívares mensuales. Y no tiene algún apoyo de remesa, no tiene algún apoyo de algún familiar que viva aquí. ¿Cómo pueden está, vivir? ¿Esa está es está la condenado pregunta? a la indigencia. Está o sea, es que no, a la indigencia. No, no, es, ¿Para qué te puede alcanzar eso? Es que yo realmente perdí como que ese esa conexión con la economía venezolana, no la entiendo. Eh, yo estuve fuera dos años y medio, estuve en Panamá, hace en el 2016, igual cuando regresé no la entendía, me volví a ir y ahora no la entiendo, lo entiendo menos. <risa> menos, menos, es que yo que estoy aquí tampoco la entiendo, lo que sí veo es que todos estos recortes que ha estado haciendo el chavismo, porque el chavismo ha estado privatizando servicios públicos, o sea, se dolarizó la gasolina, se está planteando dolarizar agua o dolarizar este el gas, eh, se han vendido empresas del Estado, se han despedido a mucho personal público. Eh, ¿Quién está, digamos, ese dinero, digamos, quién lo está pagando? Bueno, o, o, o mejor dicho, ¿cuál sería lo.? ¿Qué es lo que se advierte mucho en estos procesos de apertura? Bueno, que sean graduales y, por otro lado, más que graduales, que haya compensación a los sectores más vulnerables. Aquí esa compensación no está existiendo, porque además ese proceso se hizo en una sociedad que ya estaba totalmente destruida, con un aparato productivo por el piso entonces aquí esa compensación que tú lo veías por ejemplo en el gran viraje de Carlos Andrés Pérez pues uh -huh. había un dinero que iba a estar destinado a los sectores más vulnerables que son los sectores más pobres y los ancianos básicamente entonces aquí los ancianos pasaron a o sea de, de, de toda la gente que puede estarse beneficiando este, los más excluidos son los ancianos o sea son las personas que viven de su pensión porque aquí se le pro o sea aquí había un contrato social que existe en buena parte del mundo de que tú trabajas cierta cantidad de años y el resto de tu vida, a partir de determinada edad, va a ser cubierto a través de la pensión, de la famosa pensión, esto ocurriendo en España. que, o sea, que en teoría eh, se, se supone que es lo que, con lo que tú vas a vivir después de haber trabajado este, por mucho tiempo. De haberle aportado al país, al Estado, a la sociedad, tal, esa es como tu, tu final garantía de, de vida. Eh, esto también tiene mucho que ver con, con un problema serio demográfico de natalidad en todas partes del mundo, eh, porque por estos problemas... Yo, yo digo que el chavismo logró lo que está intentando la Agenda 2030. Reinaldo, perdona que socio. te interrumpa. No, disculpa, no, no, no, tranquilo. Voy a cortar y te vuelvo a conectar y todos que se vuelvan a te tengo de nuevo. Perdona que te haya cortado, sí, pero es que el Instagram te avisa cuando ya te quedan como 15 segundos y empieza el conteo y te tuve que interrumpir así. Pero bueno, no hay ya. inconveniente. ¿Dónde quedamos? Bueno, estábamos hablando de que esto afectaba a los, a los más vulnerables, que eran los adultos mayores, que realmente eh, eh, trabajan, han, han hecho todo por un país a través de los años este eh, para luego recibir una pensión mísera, que siempre igual ha sido mísera, miserable para ellos, que no les alcanza para nada, pero que hoy en día ya ni siquiera lo pueden ni siquiera cubrir parte de su medicamento, porque es que un dólar no les alcanza, pero ni para comprarse un caramelo. ¿Qué te alcanza con un dólar? ¿Qué puedes comprar? Hoy día, no, no, aquí todo está carísimo. Hoy día, hoy día, el anciano que no cuenta con algún apoyo de otro tipo, simplemente está condenado a la indigencia. Y esto es resultado, insisto, de un proceso de reforma económica que básicamente se planteó eh, sacrificar a los sectores más marginados. Así de sencillo. Porque en, en todo programa de reforma económica, esa es la parte dura de estos programas. Tú tienes que sacrificar ciertos sectores, o sea, tú tienes que eh, hacer que ciertos grupos paguen el costo de reducir todos los gastos que tú tienes que reducir, que en efecto se han estado reduciendo. ¿Qué es lo lógico? ¿Cuál es el deber ser? Bueno, que esos costos lo paguen precisamente los más grandes y los que están en mejor posición y los que están en buena medida responsables de esto. Esos claro. costos los deberían pagar los bancos, los deberían pagar las grandes empresas del gobierno, los grandes negocios del gobierno, ellos son los que deberían pagar el costo. Entonces yo digo que, y este problema de la pensión lo estamos viendo, lo estamos empezando a ver en otras partes del mundo. Yo hablaba de que, de que lo que está planteado aquí es que muchos países van a llegar a una situación similar a la de Venezuela. Espero estar equivocado, Dios, por favor, espero estar equivocado. Pero yo digo que eso está planteado porque yo, yo tengo tiempo diciendo que para mí el chavismo implementó gran parte de la Agenda 2030 a su manera y de forma más brusca. O sea, a ellos no les hace falta eh, promover... Eh, toda esta ideología de la diversidad sexual para destruir a la familia porque ellos ya la destruyeron, destruyendo la economía destruyendo la inmigración. Ellos no, no necesitan eh, curvo, eh, destruir la natalidad, porque ellos aquí ya destruyeron la oportunidad de formación. De, o sea, no, ellos no tienen que ideologizar a las personas para que eh, no se casen, no tengan hijos, y no formen familias, porque ellos ya este, destruyeron las posibilidades económicas de hacer eso. Ellos eh, el problema de la pensión de España, bueno, que está pasando en España y lo que va a pasar en muchas partes del mundo, cada vez hay más ancianos y menos jóvenes, y en, en la medida que eso ocurre, hay menos capacidad de sostener a esa población de anciana. Estos problemas de la pensión que se están empezando a ver en España y en otros lugares no existirían. Parte del argumento en España, por ejemplo, para atraer a todos inmigrantes ilegales es que ellos están ocupándose la mano de obra y el trabajo que los españoles no están dispuestos a hacer, y ellos son los que van a ayudar a sostener a la clase anciana en sus pensiones. Ese es el argumento. Eh, pues ninguno de esos problemas estuviese ocurriendo si esos señores, en vez de no haber tenido hijos o haber tenido un solo hijo, hubiesen tenido lo que siempre ha sido la costumbre, una cantidad de hijos que supere por lo menos la cantidad del matrimonio, es decir, tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos, porque esos son los que luego van a sostener esa economía y van a sostener a sus abuelos y van a sostener a sus padres. Entonces, el chavismo no le hizo falta hacer eso para destruir las pensiones. O sea, ellos simplemente hicieron un proceso de eh, caotización total de las relaciones comerciales las relaciones económicas, las relaciones sociales el chavismo también fue experto en la propaganda de miedo y de, y de uh -huh. generar una sociedad psicótica, o sea, no olvidemos que aquí en Venezuela venimos, parte del fenómeno que estamos viendo que yo ahorita no le está parando a nadie a la política, es resultado de un trauma de 10 años de un taqui-taqui con el tema político y el peo y este es el año y ahora sí, la marcha y la salida y tal y viene el Peo y el caos y la escasez y, ahora sí. y todo es un. Todo, ahora sí van a caer, sí. están temblando. No. Ya lo que ya lo que falta es un, un vientito que pase, lo soplan y caen. Se fue el agua. Y ellos fortaleciéndose luz. cada día Se fue el agua, se fue la luz. Todo un proceso de eh, debilitamiento de las personas, que lo que le da es ganas de tirar la toalla. Entonces, el, el chavismo no, digamos, el chavismo consiguió los mismos objetivos que está planteado hoy día en la agenda 2030 bajo medios diferentes. Lo mismo con el cambio climático. Parte de la Agenda 2030 plantea la reducción de emisiones de carbono y la, la reducción, que eso se traduce concretamente en la destrucción de determinadas fuentes de energía. O sea, eso se traduce sí. concretamente en la destrucción de la industria petrolera, de la industria de la energía de carbono, de la industria de la energía del metano, de la industria también agrícola y ganadera. O sea, eso está planteado explícitamente. La industria agrícola y ganadera son los principales, según ellos, emisores de carbono, además de las industrias de la energía y por tanto deben ser reducidas lo más posible, incluso a cero. Entonces, el chavismo ya hizo eso en Venezuela sin necesidad, sin necesidad de convencernos que eso era para ayudar a salvar el clima. O sea, aquí ya el chavismo destruyó la industria petrolera, está en camino a destruir lo poco que queda de agricultura. Todo. Está, está, es decir, aquí, por eso cuando uno dice que esto Venezuela fue espacio de experimentación y laboratorio de, gran, de grandes... La poderes gente te que, que van más allá del chavismo y mis próximos reportajes justo hoy publiqué que no he publicado uno en primero, la verdad en un buen tiempo porque estoy preparando muy buenos reportajes que tienen que ver con cuáles son esos poderes que han estado realmente detrás del chavismo, detrás de la oposición detrás de Cuba incluso, porque si sí, Cuba se metió en Venezuela, pero ¿quién estaba detrás de Cuba? Eh, no es tan sencillo como parece, entonces eh, eh, el chavismo ha logrado todas esas cosas por medios diferentes sin necesidad de, de, de, de y en otros países se está experimentando con otras cosas en Australia se está aplicando una cosa realmente dantesca, un, un modelo draconiano de, de, de control con el pretexto de la vacuna. En Nueva Zelanda se está usando otro método también de experimentación. En Canadá, bueno, Canadá es un país que ya no tiene identidad nacional, es un país postnacional eh, conformado por, por básicamente mano de obra que le sirve a los grandes eh, empresarios y políticos canadienses y que ha sido, o sea, en, en Canadá el tema de la ingeniería social con el feminismo, con, con vainas eh, climáticas, con vainas de diversidad sexual, todo eso es eh, nihilismo, ateísmo. Eh, eso en Canadá a va, en va a explotar en cualquier momento. O sea, ¿ya? Y, y bueno, y mucha gente dice, va, vayan a Londres, vayan a París, vayan a, vayan a las grandes metrópoles de antes. Ya no son esas ciudades. Uh -huh. están in, o sea, están llenas, o sea, tú vas y no reconoces esas ciudades, porque para empezar la gente que formó esas ciudades ya no está ahí. O sea, ya, ya Claro. Ya está eh, son ciudades multiétnicas, multiculturales, de ciudadanos globales. ¿Qué es un ciudadano global? Un ciudadano carente de la identidad de su propio pueblo. Si un ciudadano global es, un ciudad es una persona que fue despojada de su identidad como ser humano que forma parte de un grupo, porque todos pertenecemos parte de un grupo. Entonces, al final, el cuento de la identidad global lo que hace es eh, homogeneizar las distintas culturas que existen. Eh, eso, eh, sí. eso, bueno. De hecho, creo que en Canadá, no sé si es que tal, yo siempre saco a relucir eso, porque de verdad que a mí eso me impactó mucho cuando vi esa esa noticia en, el, en Instagram, en el Twitter, en una de las redes lo vi. Y este tema de la identidad era una pareja de esposos con hijos y el señor de 63 años, no sé cuántos, se cree que es una niña de 7 años y la esposa no, lo viste sí, como sí, sí. una niña de 7 años. Le pone colita, sí, sí. revestido, él tiene hijos. Y tú dices, está, pero señores, usted que estás loco. ¿Usted lo eso es que necesita mental. Eso es un trastorno ah, mental. Usted no es, un, usted acá... es una niña. Usted, mira, yo, así, a lo criollo, le hubiese dado dos lepes bien dados para que entienda que... No, no usted no es una niña. Me disculpan los oyentes, pero ¿cómo se solucionaban antes muchos estos problemas mentales que está sufriendo la juventud? Te daban un lepe y te ponían a hacer una vaina útil. Te ponían a hacer un oficio útil y ya se te quitaba la mariquera. Pero, ¿Qué ocurre? Pero, Resulta que la señora tiene que aceptarlo, hacerlo, porque si no, la presa es ella. O sea, si el señor está sí. loco, ella tiene que complacerlo. Ella, ella no es una que persona que no comprende la sociedad, que no está abierta a los nuevos modos de vida. una persona cerrada, una, persona, una reaccionaria, una conservadora. Sí, Ahora, de verdad. tocabas de tocar un punto que me parece importantísimo, que, que no le he mencionado, de hecho, en toda la, la conversación, que es que no se puede medir todo lo que está ocurriendo y el estado de los países nada más por el PIB y nada más por su situación económica o institucional, para mí un medidor más importante del estado de un país es la salud mental y el nivel de estabilidad emocional y espiritual que tienen sus ciudadanos. Porque de nada a ti te sirve tener toda la plata del mundo si eres un infeliz. Y estar si loco. Miserablemente, si eres un adicto a las drogas, si estás o loco. pedófilo o, o eres un enfermo. Entonces vemos que muchas sociedades que aparentemente parecen estar muy bien, cuando tú realmente te metes a ver cómo están viviendo las personas, están profundamente deprimidos, están ansiosos, están llenos de todo tipo de, de, de problemas psicológicos, entonces eh, eh, ni hablar de la desconexión que sienten con el mundo, o sea, no se sienten parte de nada, se sienten sin propósito, no, son, son plastilina, como dijo en una conversación Federico Bocanera, y... Y eso, y eso es grave, porque, bueno, eh, eh, tal vez no tal vez tendrás ciertas cuestiones económicas garantizadas, pero vives una vida de infelicidad, vives una vida de infelicidad como resultado de una serie de ideas, de hábitos, de conductas y de vicios que han sido impuestos, o al menos, o más que impuestos, han sido inducidos en ti por los medios, por el gobierno, por la... Entonces, en, en, eso yo decía, por ejemplo, en, en España, bueno, hay un gran problema de, de desempleo juvenil, ¿Cuál es el planteamiento de algunos políticos? Por ejemplo, ya, legalización de la, del cannabis, legalización de las drogas. Claro, obviamente, eso sí te sirve para escapar. Sí, definitivamente. De esa manera, o sea, ¿escapas de tu problema? En manos de O el quién? tema de la pornografía, la, la, la verdadera pandemia, la verdadera pandemia que vio el mundo se llama la adicción a la pornografía está destruyendo la vida de cientos de miles de jóvenes y de parejas y de relaciones. Por darte otro ejemplo nada más. Y las drogas, porque entonces ahora quieren legalizar la droga como que si aquello es algo, mira, super cool. Este, y definitivamente esas generaciones que vienen con esos altos consumos de droga, que por ejemplo en Chile es como que tan natural, la gente camina con un porro en la mano y se lo fuma. O sea, no importa quiénes estén a su alrededor, lo preparan, se lo fuman y ya. Es su vida. Definitivamente estas personas terminan no siendo normales porque eso afecta a tu salud mental, tu salud física, tu, el desarrollo de tu cerebro. De, tu, de tus neuronas porque las estás afectando y eso no puede ser algo normal muchos niegan que eso afecte y, y digamos se encierran en todo tipo de argumentos eh, pero tú puedes ver mucha gente que por ejemplo la marihuana que es una de las más comunes y al mismo tiempo una de las que más se defiende eh, cuando ves testimonios de gente que pasó fumando marihuana por años, lo que te dicen es primero gracias a Dios que salí de eso y segundo, siento que perdí 10 años de mi vida porque en efecto eso te desconecta la realidad. Siento que perdí 10 años de mi vida con eso. No, y pero no es eh, eh, y igual termina eh, afectándote ¿Y psicológicamente. Afectado. Cerebralmente tú, no puede haber comparación con una persona sana que no haya consumido y, droga nunca. Y te, convier te convierte en un ser dócil, sumiso. Estás dispuesto a aceptar más la maldad del mundo y no hacerle frente. Pues? No, y, y, y a no desarrollarte eso. como ser humano. Porque no estás en una nota todo el tiempo, lo que sea, entonces tu vida es como que como vaya, como un barco sin, sin rumbo. No tienes capacidad, pierdes la capacidad. Y es lo que finalmente buscan, vengando eh, que pierdas la capacidad de análisis, que pierdas la capacidad de, de, de increpar a alguien y decirle no, eh, no me parece que eso sea así, no estoy de acuerdo. Porque Totalmente. la marihuana no te va a dejar pensar. Te neutraliza Y esto. por eso... Todas estas cosas, hay quienes creen que son simplemente cambios naturales de la sociedad, hay quienes creemos que son eh, un producto y una herramienta deliberada por parte de quienes gobiernan realmente la población para, pues, precisamente someternos, para tenernos eh, en una mentalidad mucho más dócil. Y así como está la marihuana, pues, está eh, la propaganda eh, sexual que te hace, que te inhibe el deseo de formar familia o sea, Netflix para mí es una herramienta de guerra psicológica. Eh, la pornografía sí. es una herramienta de guerra psicológica. Oye, pero las es drogas que son una herramienta de guerra todas psicológica. Todas estas, estas, todas estas eh, nuevas las redes sociales, todas estas las... nuevas eh, aplicaciones por las que podemos ver series, películas y todo este tipo de cosas que te ponen un poquito aquí, un poquito de allá. Eh, no hay ninguna, ninguna que en ninguna serie, hasta infantil, te muestren un homosexual, una pareja lesbiana, una pareja de homosexuales, uno que no sabe si es niña, niño o, o qué es, que quiere ser, él no sabe, sean sí. caricaturas. Entonces, desde de, de okay, pequeño no le estás diciendo a los niños que no hay una identidad de género, que pueden ser cualquier cosa que deseen, porque así, así, pues, como quieran. Y está mal, tenemos que, que detener esto. Hay una propaganda. Hay eh, una propaganda, no sé si la has visto, es del Correo Postal de Noruega. Y la propaganda es un santa, un santa, un señor mayor vestido de santa, y se besa con otro hombre. Y a mí eso me parece dantesco, me parece asqueroso. Parte que de la gente. Intenta dañarnos es. todo lo que representa la Navidad. Para, él, para para nosotros para los seres humanos para los niños entonces pierden esa inocencia porque todos estos enfermos intentan imponernos algo que está mal aquí sea parte de la agenda incluso del siglo pasado viene del siglo pasado aquí es desacralizar todo aquello que consideramos sagrado los símbolos patrios los símbolos religiosos eh, las tradiciones, los mitos, eh, la, en la medida que eso para ti es presentado como algo sin importancia, algo que puede ser profanado, tú pierdes ese sentimiento de vínculo profundo con tus raíces, con tu identidad. Con, tú, tú pierdes también el sentido de que existe algo superior, algo trascendente, porque si todo, puede, si todo puede ser sacralizado, no existe, nada, no existe ningún tipo de trascendencia en el mundo, o sea, todo es inmanente, todo está aquí, todo puede ser mofado, todo puede bajar a tierra, todo puede ser ridiculizado. Si todo puede ser ridiculizado, eh, perdemos cualquier tipo de sentido de espiritualidad de algo superior. Así es sencillo. Entonces, aquí aquí hay una, o sea, toda esta propaganda, también hay una gran propaganda cientificista, atea, eh, que, que promueve la idea de que somos simplemente partículas eh, conectadas entre sí, mediante un mecanismo químico y, y ya, eso es el ser humano. Eh, eh, los pensamientos, hay una propaganda también de que buscan marcar la salud mental como el resultado de determinados eh, desbalances químicos, neuroquímicos en el cerebro que, que ya simplemente aparecen, ¿no? como que aparece una enfermedad y la solución es que te tomes un fármaco, que te tomen una pastilla que te receta el doctor y no más bien buscan cuáles son las causas profundas que producen ese desbalance químico. Eh, y así con todo, o sea, yo, yo, yo, o sea, no es nuevo el intento, digamos, de, de los poderes que gobiernan el mundo de buscar amoldar a la sociedad a su, a su antojo pero lo que no habíamos visto antes era uno, este nivel de conexión este nivel de sí, claro. dispositivos tecnológicos que permitan a las élites del mundo estar eh, coordinadas entre sí, no, no habíamos visto nunca tampoco eh, esta es la primera, la, o sea la gente no se da cuenta pero es la primera en la historia, o sea el siglo XX es, la primera, o sea, es el primer periodo en la historia donde la mayoría de la sociedad no cree en Dios eso podrá sonar algo, podrá parecer algo banal pero es Totalmente contrario a lo banal. O sea, es la primera vez que una sociedad en el siglo XX, o sea, todo registro de la historia, toda cultura, creía en un ser superior. Desde toda la vida. Eh, esa, perder esa desconexión con Dios, para mí, es lo que ha habilitado luego todo lo demás. Porque por el, momento que tú, el momento que dejas adorar a Dios, empiezas a adorar cualquier otra cosa terrenal. Y eso es lo que la gente, por eso la gente, porque todo, todo ser humano está necesitado de ese sentimiento de trascendencia, de ese sentimiento de grupo. Entonces, como ya no Dios, buscan ese sentimiento de grupo en las nuevas modas, en las narrativas impuestas de los medios y son, son presa fácil, pues, del, de todas estas cosas. Pues. Entonces, yo no sé... Disculpa que hora es, perdona la, la intromisión, pero no, no me queda mucho tiempo, disculpa que... Sí, no te que, preocupes. Cerremos entonces con la última preguntita y tratemos de resumirla. Cuéntame, este... Um, un poco de esta tramoya electoral que ocurre en Venezuela. Partito, no, no, No, después, no, tranquilo. De, después te voy a preguntar lo que con lo que cierro siempre y es ¿república o democracia? ¿Y por hmm. qué? Entonces, claro. primero dime un poquito de, este, de esta payasada que hay ahorita. Ahora ya no hay un interinato, sino que ahora eh, empiezan a bombardear esos mensajitos como pasó con con este canal colombiano que le puso a Leopoldo presidente interino oh, perdón, me equivoqué, es que no quería no, no, no, no. fue un error de, de, de, de, de del que tipió ahí que Leopoldo no es el presidente interino pero ya no es Guaidó, ya no sabemos si es Guaidó que, hacer... ¿Quién es el presidente interino? ¿Quién es el presidente de Venezuela? ¿Qué, qué pasa? Claro, eh? no, voy, a hacer, voy a hacer lo más breve posible pues yo creo que este episodio electoral que se acaba de vivir, no es más que otro acto de la gran obra de teatro que estamos viviendo los venezolanos hace un tiempo, eh, donde un protagonista es el chavismo y el otro protagonista es la oposición, y al final pues no hay una disputa real del poder en ese tipo de, de jornadas, no hay una disputa real más que del poder, de visiones, de país. Eh, Realmente, la manera en la cual se va a solucionar este conflicto político, yo creo que hoy día nadie lo sabe, pero lo que yo sí creo, o sea, lo que sí tengo certeza, y tenemos certeza varios, es que en la medida que no ocurra un cambio y surja una nueva clase intelectual, política y económica, un nuevo liderazgo político con una cosmovisión distinta a todo lo que hemos visto, aquí cualquier tipo de arreglo político está condenado a ser más de lo mismo. Es decir, eh, ¿de dónde va a venir esa clase política? yo creo que incluso puede ese nuevo liderazgo político yo creo que incluso puede venir de distintos sectores o sea, yo, puedo, yo, yo creo que ese liderazgo político no es algo caracterizado por la ideología sino caracterizado por un sentimiento y espíritu particular en cuanto al país eso yo creo que se está formando o sea, hay muchos jóvenes hoy día que no están alineados con ninguna de estas corrientes eh, políticas que se están contactando que se están articulando y además esos son procesos que se dan hasta cierto punto de forma espontánea, en la medida de que los hombres que conformamos esa generación hagamos nuestro trabajo de forma individual. Y este, este teatro político simplemente lo que busca, bueno, es, es, es mantener a la cosa política andando. Eh, el chavismo sí ha tenido que hacer sus arreglos internos para mantenerse en el poder, la oposición también está haciendo sus arreglos internos, ya están como que despachando al gobierno interino y están viendo qué nueva plataforma crean para continuar con su mega negocio de hacer política con el chavismo y también de recibir, Pero hay que recordar, y hay que recordar también que gran parte de la oposición y buena parte del chavismo están financiados por actores extranjeros que muchos consideran que son sus aliados y no lo son. Eh, mucha gente aquí ve en Estados Unidos la salvación nacional. Hay que recordar que Estados Unidos responde a una burocracia política que es independiente a quienes gobiernan la presidencia de Estados Unidos y que responde a los grandes multimillonarios que, que son los que realmente controlan. El flujo de acontecimientos en ese país uh -huh. y la política exterior de Estados Unidos no está eh, alineada con algún tipo de, de programa político republicano-demócrata. No, el Departamento de Estado de Estados Unidos funciona independiente a lo que está ocurriendo en la presidencia. Por eso el Departamento de Estado ha sido uno de los grandes... O sea, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha sido uno de los... Y eso, y eso tiene que ver parte con los próximos reportajes que yo voy a lanzar. Eh, el, gran, el más grande financiista de la oposición, además de los bolichicos, es el Departamento de Estado de Estados Unidos, y de todas estas ONGs que promueven en Venezuela todas estas narrativas progresistas. Eh, de manera que, ¿y cuáles son los resultados de eso? O sea, es? Por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿en qué medida esa plata ha ayudado a, o sea, si esa plata ha ido para los que han precisamente atornillado al chavismo? Bueno, no hay conclusión lógica de que a Estados Unidos no le ha importado atornillar el chavismo tampoco. Entonces, eh, esa pues ayuda para... humanitaria que se va a otras cuentas. Pero no ayuda y por a eso nadie. Está, está Trump, está Biden, esté quien esté, siguen apoyando a los mismos actores nefastos que aquí. No han hecho otra cosa que hacer negocio a la tragedia de los venezolanos. Yo pienso que es, ellos son todos parte de un sistema. Estos, estos son los chavistas azules y estos son los rojos. Los totalmente. rojos dominan porque son la cabeza, pero los otros son las patas de la silla. Totalmente, totalmente, son las patas de la silla. Y, o sea, yo sí creo que hay, que hay ahorita un proceso interesante donde, o sea, este hartazgo de la población, no de la clase política, de la población, de, de estas eh, grandes obras de teatro políticas hechas por el chavismo en la oposición, yo creo que está generando cosas interesantes donde, o sea, ya, ya no se puede evaluar la política venezolana como se evaluaba, por ejemplo, en 2014, en la época de la claro. salida. Eh, o sea, hay una dinámica donde yo creo que a nivel local se están gestando determinados grupos, fuerzas, organizaciones, que más allá de, de la manera en la que participen, están participando de forma autónoma, y si bien esas organizaciones locales no van a tomar el poder, porque aquí el poder para tomarlo depende de las armas y depende de los militares, eh, sí pueden sembrar la semilla que a futuro, de, en los distintos espacios de vida política del país, puedan eh, cosechar pues, esta nueva generación de la que yo estoy hablando. Yo creo que eso, eso sí es valioso, o sea yo creo que eso es valioso, y, y yo espero que, bueno, que, que eso que eso se vaya dando, pues. Esperemos que sí, Reina. Termina con mi última pregunta que te hice. ¿República o democracia? Ah, una pregunta muy extensa. Eh, pero... <risa> pero solo respóndeme, porque probablemente es lo más seguro que cuando abramos en enero te vuelva a llamar, porque estuvo súper interesante esta entrevista contigo hoy. Claro, claro, ¿no? Hay muchas cosas que decir. Y quedamos que con muchas cosas porque... en el aire. Totalmente, totalmente. Bueno, hay, hay muchos temas para hablar. Mira, República Democracia, yo creo que hay aspectos rescatables del concepto original de lo que es la democracia. Eh, creo que hay aspectos rescatables de lo que es el sistema original de la República. Pero yo creo que lo que tenemos que entender, sobre todo los venezolanos, es que debemos comprender cuál es la realidad social de nuestro país, cuáles son las características propias de nosotros como venezolanos. Y antes de estar pensando en sistemas extranjeros que fueron creados para países con cualidades distintas a las nuestras, entendamos y tomemos lo mejor de cada aprendizaje, tanto interno como externo, pero sobre todo con los ojos puestos en nuestra naturaleza humana, en nuestra naturaleza social y nuestra identidad propia como venezolanos, formulemos el sistema que realmente va a garantizar los resultados, que al final es lo que importa, porque, ¿qué ocurre? ¿Cómo debe ser juzgado, creo yo, cualquier sistema político por sus resultados? Tal claro. vez en un país funciona mejor la democracia, tal vez en otro país funciona mejor un sistema republicano federal, tal vez en otro país funciona mejor una monarquía constitucional. Bueno, ¿cuáles son nuestras experiencias? ¿Cuál es nuestra realidad? Y en función de eso, sentarnos con soluciones nacidas en nosotros mismos a formular cuál debe ser el gobierno que rija nuestro país. Eso es lo que creo. Perfecto. Reinaldo, mil gracias por estar aquí conmigo hoy en Punto de Inflexión, estuvo excelente el programa, me encantó, y despido eh, Punto de Inflexión por lo que queda de año este, hasta enero, este es nuestro último programa, y bueno, fascinada que haya sido contigo, de verdad nos quedaron muchas cosas por hablar, pero... Eh, te agradezco muchísimo la... Okay. Te agradezco muchísimo la invitación, le envío un saludo a todos los miembros del, de la entrevista, a los que la escucharon, a los que la van a escuchar, y bueno, recordar que, que no hay que tomar todas estas cosas que están ocurriendo como una razón para la desesperanza y la desolación, sino confiar que al final quien está en control es Dios. Así es. Así que espero verte en enero. Eh, te voy, voy a hablar con Joana para que nos agenden de pronto y cuando arranquemos pues volvamos por acá y podamos hablar un poco más de todos estos temas tan interesantes sobre todo esto que estás haciendo muchísimo éxito en esos proyectos que tienes de educativos me encanta realmente porque es lo que más necesitamos así que no, todas las bendiciones gracias. para ti muchísimo éxito Amén. y nos vemos pronto el próximo año un abrazo me gusta, verdad también igualmente Chao.